Ok, en este tutorial te voy a enseñar a cómo integrar la librería de Mapbox con React Native. Mapbox como tal es una librería de eh, ubicación precisa, eh, algo similar a Google Maps, pero es mucho más light, por así decirlo. Tiene eh, mu muchos ejemplos, se puede integrar con JavaScript puro, con React.js y con muchas más tecnologías. Eh, tiene un estudio directamente para que configures toda la parte de makers, toda la parte... De, de, de 3D, de cámaras y bueno eso digamos es un Mapbox Studio y no vamos a entrar a, a esa parte hoy vamos a entrar directamente a la parte de integrar Mapbox con Rain Active y quiero dejarte en los comentarios o te voy a dejar en la descripción del vídeo eh, la librería que se llama RN Mapbox y voy a proceder a instalar la librería en un proyecto que crees de cero tú puedes que lo vayas a crear desde cero con Red Native o ya lo tengas si quieres integrar simplemente Mapbox en tu proyecto. pues para eso vamos a decirle a JARM ADD, eh, bueno, ya tenía en el, en el copy pegado y va a ser yarn ADD, RN Mapbox, last maps, numeral main, así como la librería lo indica. Entonces, mientras la librería va instalando, en mi caso yo utilizo JARM, tú puedes utilizar npm install, RNM lo que tú consideres y lo que tú estés utilizando en este momento vale, digamos aquí tenemos dos ejemplos como de Mapbox eh, en 3D y eh, para iniciar pues tienes que crearte una cuenta en Mapbox te vas a account.mapbox.com le das eh, crear una cuenta y vas a crear un token pues en este caso un, un default public token que te lo da Mapbox por defecto y con eso vamos a poder eh, digamos integrar un mapa básico en nuestra aplicación de React Native vale entonces eh, vamos a esperar un momento a que se instale la librería mientras tanto también te voy comentando que en mi canal vas a encontrar muchos vídeos de tutoriales en programación Y bueno sin más decirte que puedes suscribirte que puedes comentar eh, los vídeos que quieras que di digamos yo pueda hacer ¿Vale? vale ya tenemos la librería instalada en este momento eh, acabo de comenzar a correr la aplicación con el comando npx react native run android pero en este caso va a estar descargando el gradle vamos a pausar el video y ya vuelvo apenas tengamos la aplicación 100% corriendo ok perfecto ya tenemos el 100% al 100% nuestra aplicación de react native corriendo y bueno como siempre react native da una plantilla dice welcome to react native y bueno ahí tenemos vamos a encontrar toda esta parte en add.js vamos a encontrar toda la plantilla principal de React Native yo lo que voy a hacer es eliminar todo y vamos a hacer coms app es igual a una raw function vamos a retornar por acá por ahora un view de React Native y luego un text vamos a importar esto, este view de React Native vamos a importar este text también y también acá arribita para que nos den el favor vamos a importar React por defecto, por acá vamos a importar un export default del componente app y con eso tendríamos para que nos dé nuestro primer hello world, perfecto, listo el paso siguiente es importar la librería de mapbox la librería de mapbox como bien eh, está en la documentación se importa de esta manera, vamos a ponerlo un poco más grande acá mapbox gl de rn mapbox en las maps así como lo tenemos en digamos la librería Perfecto, una vez eso, vamos a hacer un siguiente paso: sería token Mapbox. Vamos a crear una constante y nos vamos a ir por acá a la cuenta a copiar nuestro token. Si no lo tienen, le dan crear token y ahí les va a generar un public token. Perfecto, vamos al visual studio code, creamos un token, listo. Y el tercer paso para comenzar con Mapbox sería Mapbox. Y un callback llamado setAccessToken. Y le vamos a pasar el token para inicializar a Mapbox. Luego de eso vamos a escribir Mapbox.MapView. Que es para generar toda esa parte. Y para que se logre ver en toda nuestra pantalla. En nuestro screen. Vamos a colocarle un flex1. Listo. Perfecto. En este momento tenemos Mapbox como mapa general. Integrado en. Eh, vamos a ir por acá, y vamos a ponerlo acá, Renew Mapbox, a ver, para poder mover nuestro mapa, vamos a cerrar acá, y ya podemos mover nuestro mapa, perfecto, eh, luego de eso, para hacer una breve, breve eh, eh, explicación, yo puedo crear simplemente un estado o una constante, que, que, o, o un array simplemente que diga eh, coordinates temples. Y vamos a colocarlas por acá. Vale, perfecto. Luego de eso, entonces vamos a, a crear un Mapbox GL Camera. Cam, un Mapbox GL Cámara. Que es lo que nos va a indicar un tipo de animación para rodar eh, los, los makers durante, eh, en el mapa de Mapbox. Entonces vamos a escribirlo por acá. Mapbox, vamos por acá, creo que me equivoqué. Mapbox cámara, le vamos a pasar un zoom level, ahí también me los recomiendo vamos de 15, luego un center coordinates, bueno voy a, a copiar y pegar unas coordenadas que tengo de ejemplo, vamos a copiarlas por acá, perfecto y le voy a pasar por prop este coordinate sample perfecto, luego de eso vamos a hacer un mapbox.point punto annotation que es el que nos va a indicar la posición recibo un id, vamos a recibe coordenadas, que en este caso sería la misma latitud y longitud de el mapbox Cámara. Vamos a colocar entonces coordinate y con eso cerramos este ejemplo de de mapbox en React Native, entonces vamos a ejecutarlo y vamos a esperar por acá vamos a darle formato a nuestro y vamos por acá a darle al metro, le damos R para que haga un reload perfecto y por acá nos ubicó directamente en la ubicación que le dimos entonces vamos a darle un zoom level por acá de, de 4 perfecto vamos a dárselo de 6 y ahí van viendo la animación de nuestro point annotation en el mapa de Mapbox bueno hasta aquí el tutorial básico de cómo integrar Mapbox con Real Native y les voy a dejar en la descripción del vídeo Toda la parte de documentación de esta librería muy genial para integrar con React Native. Digamos que esta es la oficial que React Native recomienda que podamos integrar en, sus, en nuestras aplicaciones. Vale, si no es más, eh, hasta aquí el video, suscríbanse y hasta la próxima.